Thank you. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a su programa Miradas. Desde ya en el transcurso de los programas hemos dado a conocer los programas y los proyectos que se están, se están desarrollando aquí en el departamento de Cochabamba. Y en esta oportunidad no es la excepción de las empresas estatales que de alguna forma están coadyuando el trabajo del gobierno nacional aquí en el departamento de Cochabamba. Y tal es el caso de MAPA. Y nos encontramos con la responsable regional de Emapa, Cochabamba, con la licenciada María Elena Laura Andia, quien está realizando un trabajo exhaustivo día tras día para brindar los productos a un precio justo a la población cochabambina. Muy buenas tardes, eh, licenciada. Muy buenas tardes a toda la población cochabambina. Nosotros pues aquí otra vez, muchas gracias al programa Miradas desde la Yasta. Estamos siempre para informar a toda la población del departamento de Cochabamba. ¿Por qué no decir a nivel nacional hasta dónde estamos llegando mediante redes sociales? Eh, el, el tema de la empresa Emapa es muy importante para garantizar la soberanía alimentaria. Eh, ¿Qué programas están empeñando? ¿Qué productos se está comercializando aquí en Cochabamba? Desde nuestro gobierno central, hermano Luis Arce Catacora, nosotros estamos trabajando a través de EMAPA, eh, que ha sido creado bajo un decreto supremo eh, pues para garantizar la seguridad alimentaria ¿no? a toda la población. Y por tanto, nosotros como Regional Cochabamba estamos uh, cumpliendo con nuestro trabajo. Es más, todavía estamos ampliando, hemos llegado al doble del trabajo que estamos realizando día a día y tenemos pues bastantes sorpresas, ¿no? En estos días, por ejemplo, hemos estado haciendo las nuevas aperturas de las tiendas, ¿no? en mapa pues trabaja eh, con cuatro áreas de. Eh, eh, dentro de la institución, como podría llamar eh, producción, después de producción, en producción nosotros trabajamos eh, a nivel eh, departamental, ¿no? entonces antes se trabajaban dos municipios, pero, pero hoy por hoy en producción hemos ampliado bastante en producción de trigo y luego estamos trabajando con lo que es acopio, acopiamos, después de acopiar estamos transformando y luego comercializando, ¿no? Y bueno, dentro de comercialización estamos nosotros con las ventas, eh, que tenemos diferentes sucursales, puntos de venta estamos ya pues eh, tenemos variedad de productos trabajamos el apoyo que está haciendo nuestro gobierno hermano Luis Arce Catacora a todas las empresas pequeñas y también eh, las medianas no entonces productos nacionales siempre estamos haciendo ofertando desde los puntos de venta de mano. es muy importante no el tema de las empresas nacionales hay que darle un impulso para que ellos también puedan ofrecer sus productos del consumidor del productor al consumidor no licenciada? así es bueno nosotros después de pasar tanta tanta crisis en nuestro país, pues estamos en la reactivación económica, por tanto nuestro gobierno está impulsando por este lado, ¿no? Entonces apoyando siempre a todos los pequeños y medianos, todo con producto nacional, ¿no? Ofreciendo los productos nacionales, ya pues eh, hoy por hoy ya más hemos implementado ya los, eh, la venta de carne, por ejemplo, antes en Mapa no vendía carne, no vendía pollo, no vendía verduras, pero hoy por hoy estamos nosotros ya haciendo las ventas desde los puntos de venta de Mapa Licenciada, ¿cuántos municipios están acopiando uh, o están entregando productos a Emapa, se tiene entendido. Mm, no tenemos por municipios, pero tenemos por proveedores, no ya, directamente proveedores. trabajamos con proveedores nosotros, el productor, por ejemplo, que cumpla los requisitos, no son sí. muchas cosas, no son poca cosa los requisitos, entonces que presentan ellos su producción, entonces eh, eh, el proveedor los requisitos según a eso en, ellos hacen la entrega del producto, ¿no? A Emapa. Y nosotros entregamos mediante EMA, pues estamos comercializando, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya estos días hemos comenzado con pescado, ¿no? Sí, nosotros hemos <ríe> haciendo el seguimiento al tema de la carne de Tambaquí. Es el primero, ¿no? Que están aquí comercializando en Cochabamba. Sí, nosotros ya, pues hemos comenzado en Cochabamba, Oruro, La Paz. Entonces, ya, ya tenemos el equipo también, el equipo logístico, ya está departiendo el producto. Entonces... Bueno, hoy también está saliendo, mañana ya vamos a tener otra vez a la venta. Y bueno, la verdad, aceptación de la población ha sido bastante, ¿no? Entonces, nosotros estamos contentos y pues no hemos echado a perder nada ya. Entonces, tenemos bastante aceptación y de esta manera nosotros estamos haciendo, ofreciendo nuestros pescados tambaquí. No solamente hay tambaquí, tú muy bien lo has manifestado, hay galletas, hay diferentes productos que vienen de empresas nacionales licenciadas. Tenemos productos eh, de la primera necesidad, podríamos comenzar fideo, arroz, tenemos eh, azúcar, ¿no? galletas, chocolates para desayuno, para almuerzo, para cena, ¿no? Entonces, variedad de productos nosotros estamos ofreciendo desde los puntos de venta de mapa. No es más todavía, pues hemos ofrecido, como decía, no, pollo, carne también ya está, ya, hemos, sí. ya se ha aumentado, entonces por tanto creo que es eh, bastante, y también la carne es muy fresquita y directamente está viniendo desde el, desde el productor. ¿no? entonces desde el productor ya faineando ellos se entregan, entonces estamos ya cumpliendo ya también la inocuidad alimentaria. Licenciada, el tema de también la billetera móvil en un momento se ha implementado, todavía se continúa realizando la venta mediante eso. Gracias a Dios tenemos bastante venta por mediante billetera Móvil, ¿no? entonces ya pues bastante la aceptación de todos los uh, que trabajan en las uh, instituciones públicas, ellos ya pueden venir a sacar el producto, lo que quieran, entonces todo está habilitado para Militera Móvil. Licenciada, se ha visto, yo al menos cuando paso por la calle, por el supermapa aquí en la central, hay filas, la población ya se ha acostumbrado haciendo competencia también de alguna forma a los supermercados, a las grandes cadenas de supermercados, supermercados que tiene el país, ¿no? Bueno, sí, nosotros teníamos antes, eh, eh, Supermapa super Central está en La Miraya, en el Ecuador y Mayor Rocha, los sábados, no hay que decir, ¿no? La sí. cola está más que una cuadra. Entonces, tenemos bastante crecimiento, realmente la aceptación de Superemapa, que es el del gobierno, esta empresa estatal. Entonces, eh, según a eso, también hemos hecho las aperturas en los diferentes puntos de venta. Estamos en Montepunco y sur, Estamos en Municipio Clisa. Estamos también en Santa Bárbara. También recientemente hemos inaugurado en Villa Israel, para Zona Sud. También tenemos detrás del Mercado Campesino. Y luego estamos en Colcapirua, este último también, otra inauguración que se ha hecho en el Trópico de Cochabamba. Allí estamos eh, con tres puntos de venta en Shinota 2 y también en más recientemente hemos inaugurado. no Entonces, tenemos la aceptación es por esa razón la empresa día a día más creciendo no y siempre haciendo el beneficio a toda la población de Cochabamba. ¿A cuántos supermaps -em se busca llegar, licenciada? Totalmente. Ahorita sí. tenemos nosotros 10 supermaps. -em Cuando yo ingresé hace un año atrás, ya estoy casi un año trabajando, sí. entonces teníamos cuatro nomás. ¿no? Entonces, ahora hemos crecido bastante, tenemos 10 puntos de venta. Es más, todavía Seguimos ampliando, por ejemplo, esta novedad que nosotros estamos ofreciendo eh, mañana, que va a ser la sí, otra nueva inauguración para subsidio para las mamás eh, lactantes y también eh, donde están el eh, subsidio prenatal, lactancia universal, ¿no? Entonces, este punto, por ejemplo, primera vez el mapa está manejando ya claro. y pues desde aquí vamos a poder ofrecer también a todas las mamás lactantes el subsidio que corresponde a ellos, ¿no? Vamos a poder entregarlos carne, también verduras, frutas, entonces eh, pollo, también pescado, ¿no? También aquí donde no va a faltar. Entonces, mañana tenemos la inauguración. Más bien, pues al contrario, este momento aprovecho para hacer la invitación a toda la población de Cochabamba. Para que las mamás también vayan a acudir, ¿no? A comprar ahí. Sí, la verdad, a todas las mamás, hacer la cordial invitación. A que vengan mañana, anda, estaremos inaugurando allá a las 9 de la mañana, donde va a estar nuestra autoridad nacional presentes Bueno, licenciada, te propongo hacer una. Breve pausa, enseguida retornamos con más de su programa Miradas desde la Estás viendo Avia la Televisión, un continente de culturas.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 Este fin de semana no te pierdas tu programa Calle Urbano. Estaremos con nuestros amigos de Java Walk y La Paz. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Continúas viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Continuamos más con su programa Miradas desde la Yachta. Bueno, seguimos conversando con la licenciada María Elena Laura Andia, quien es responsable de la empresa estatal EMAPA aquí en Cochabamba. Bueno, se ha visto especulación, licenciada, en algunos, en los precios, en algunos productos en estos últimos días, en este año especialmente, ¿no? En la carne de pollo y otros productos. EMAPA, ¿qué está realizando para contrarrestar esta especulación? Por lo visto que sí, nosotros estamos eh, evitando esta situación que está pasando realmente, la especulación nunca falta y creo que gracias a eso también se ha creado esta empresa estratégica EMAPA ¿no? para garantizar la seguridad alimentaria, por tanto nosotros como EMAPA no está faltando el producto. No está faltando el producto, estamos garantizados. Es más, todavía nosotros tenemos almacenado en el departamento de Cochabamba a nivel nacional, en cada departamento siempre nosotros tomamos previsiones. Por tanto, nosotros garantizamos la seguridad alimentaria, ¿no? Así como dijo nuestro hermano gerente general, pues, por ejemplo, arroz, ¿no? En el mercado está un poquito más caro, no puedo decir precio, pero... Tal vez se pueden sentir mal. Claro. Bueno, nosotros estamos ofreciendo el arroz primera este aquí a 180 bolivianos, que está de promoción. No, no, no. Antes costaba 206 bolivianos, pero hoy por hoy hemos bajado este precio. ¿Por qué? Para garantizar la seguridad alimentaria. ¿no? Y también esa es la gestión de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, que realmente mediante sus ministros, mediante nuestro, nuestro hermano gerente general hermano Franco torres día a día trabajando sin descansar, abasteciendo, cumpliendo con el compromiso. Es más, todavía nosotros eh, trabajamos con las ventas directas que llamamos con los con los porcinocultores, polleros están ahí, están los lecheros. Entonces nosotros como imap estamos cumpliendo y estamos garantizando. Bueno, licenciada, también tengo entendido que han implementado eh, las ventas móviles para las zonas alejadas, ¿no? Como Ayopay, Independencia, ¿de qué manera se está actualizando? Eh, siempre estamos haciendo bajo el cronograma de actividades que tenemos nosotros según nuestra planificación pues estamos llegando a los diferentes municipios en este el domingo, por ejemplo, estábamos en Sicaya, hemos no. llegado hasta este municipios Sicaya, la verdad nos ha faltado productos, nos ha faltado porque tal vez no es suficiente llegar con los ferias móviles, pero sin embargo tenemos que seguir llegando, la, la población mismo, los municipios nos solicitan a nuestras autoridades. Entonces estamos bien agradecidos y contentos, vamos a seguir saliendo. Eh, ten, hemos llegado a municipios de Independencia, hemos llegado a Pongo, hemos llegado a Sicaya, hemos llegado a Colombia, hemos llegado a Funata, entonces bastantes sectores que estamos llegando y vamos a seguir licenciada para que la población entienda por qué la población también dispara la redundancia por qué debe ir a un super mapa como se denomina ¿tienen precios justos? ¿qué le podría decir a la población Cochabón? Invitar a la población a que vengan a nuestros super mapas por los precios justos, ¿no? precio justo peso justo nosotros que llamamos y también eh, pues eh, los productos nacionales que primero le podemos, tenemos que consumir eh, productos, lo nuestro, ¿no? entonces siempre hecho manos por sus propias manos de nuestros hermanos y hermanas bolivianas que ellos están trabajando entonces, estamos en tiempo de reactivación económica. Primero, consumir lo nuestro. Productos nacionales siempre estamos ofertando y entregando desde los puntos de venta. Licenciada, ¿se van a implementar más ferias móviles? Vamos a seguir trabajando. Ese es el compromiso que tenemos nosotros en coordinación con nuestras autoridades eh, municipales, diputados. Todos estamos coordinando. Entonces, pues todos, eh, la verdad, tenemos, nos faltan las manitos aquí, pero tenemos bastante trabajo y vamos a seguir llegando a los diferentes municipios. También al abastecido de maíz. Eh, también de harina a los panificadores, ¿no, licenciada? También para garantizar, por ejemplo, pan de batalla para que no esté subiendo el precio, eh, nuestro gobierno central, hermano Luis Arce Catacora, ha garantizado a todos los sector panificador entregarme mediante mapa eh, harina subvencionada, ¿no? Esa harina subvencionada a los panificadores está garantizando y pues gracias a todos hermanos panificadores ellos entienden, entonces hemos tenido ya reunión tras reuniones, entonces nosotros estamos cumpliendo con el abastecimiento de este producto, harina tan importante para garantizar la seguridad alimentaria en, eh, a nivel nacional. Bueno, gracias licenciada. Esta oportunidad no la has podido traer tan aquí, será para la otra <risa> entrevista, licenciada. Nos vas a traer algunos productos para mostrar también a la población, ¿no? Que son bastante accesibles. Nosotros también hemos realizado la visita como había ya la televisión en torno a lo que va eh, Super superemapas. Son más de 10 puntos, son diferentes municipios, ¿no? Que buscan, licenciada, tener estos superemapas para que la población pueda acudir. ¿Qué podía decir a la población, licenciada? Muchísimas gracias a, a, las, a este programa Miradas desde la Yasta. Pues eh, para mañana, por favor, Tambakis va a ver. Eh, <risa> para mañana va a <risa> ver Tambakis, donde vamos a estar haciendo la inauguración de este punto tan importante, punto de SEDEM que vamos a tener en mapa, que se va a encargar a distribuirlos a todas las mamás lactantes. Entonces, pues a que se vengan allá. Y nosotros, como EMAPA, siempre estamos dispuestos para informar a toda la población donde nos requieran. Si bien estamos llegando también con taller de socialización, siempre estamos puertas abiertas, llegando a todo el sector eh, donde nos necesiten. Bueno, gracias, licenciada. Serás de una próxima oportunidad. Bueno, eh, seguimos más con su programa de Miradas de Estrellante y hacemos una pausa comercial enseguida de turno. Estás viendo Avia Ya la Televisión, un continente de culturas. Sabemos que el tiempo vuela cuando haces lo que amas. Por eso Entel renueva sus paquetes ilimitados para darte más tiempo para navegar. Todo noviembre navega sin límites ni restricciones con los nuevos paquetes ilimitados. 12 horas por 6 bolivianos, 2 días por 15 bolivianos, 12 días por 60 bolivianos y porque tú lo pediste, 30 días por 150 bolivianos. Nuevos paquetes ilimitados. Adquiérelos marcando el asterisco 10 numeral o mediante Entel App. Entel.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 ¿Qué tal amigos? Soy Jorge Coca y los invito a ver TecVision, un programa enfocado en la tecnología, donde tenemos entrevistas con expertos, herramientas que usted necesita saber en casita y nuevos sectores. Todo por las pantallas de vía Televisión. No te lo pierdas, los jueves estrenando Nuevo horario. Continúas viendo Yala Televisión, un continente de culturas. Bueno, continuamos más con su programa Miradas de hemos conversado aquí en los ambientes de Avia y ya la televisión aquí en Cochabamba con la responsable de EMAPA, tra nos ha dado a conocer todo el trabajo que va realizando en beneficio de la población boliviana y en beneficio específicamente de la población ochambina. Cambiamos totalmente de tema y nos vamos a nuestro segmento cultural y presentarles que en el transcurso de esta semana se ha celebrado la fiesta de todos los años. Son diferentes costumbres que se tienen aquí en La Ya. Cada año al inicio de noviembre retornan las almas huajayos de nuestros seres queridos. A ellos se los espera con los altares armados, que tienen un especial significado en la festividad de Todos Santos en Bolivia. El altar es un ritual realizado por los parientes del difunto y entre ellos los elementos que no faltan en los altares de los cochabambinos son los platos de comida, frutas, verduras dulces refrescos para calmar la sed y el hambre de los difuntos más hasta que faltar tantas palomitas y los llamitas como por ejemplo, es víboras los, más que todo no aquí en la tierra lo que existe la todo aquí en la tierra las antaguaguas que representan el cuerpo del difunto, las velas que llaman al alma y la escalera para que puedan descender del mundo de los muertos al mediodía el primero de noviembre. Y sí, claro, todos los años hay mantequitos para mi papá, mi mamá, mi esposa, todos los años. A mi mamá le gustaban chocolates, le gustaba el té, dulce, mantequilla, y a mi papá le gustaban traguitos. A mi le gustaba conejo, a mi, a mi hijita le gustaba el durazo, la naranja, todas las cosas que le gustaba ponerlo. Entre otras de las tradiciones de Todos Santos en Cochabamba es la guayunca, vida, seducción, más allá de la muerte. Una vez que las almas se han marchado al mediodía, del 2 de noviembre comienza un nuevo ciclo de vida en el que la guayunca o columpio, hecho de troncos de al menos de 10 metros de altura, simboliza una continuidad de la existencia, que en ellos están colgados regalos como baldes, bañadores, sillas y jarras. Una vez que la mujer saca el premio, una banda o una diana toca una canción, esto para celebrar la hazaña de la mujer. Todos Santos es una festividad que fortalece nuestras costumbres y tradiciones que fomentan la práctica de valores, solidaridad, reciprocidad y amor y respeto por la convivencia familiar. Sigamos festejando nuestras tradiciones. Bueno, en nuestro segmento tecnológico, nuestro equipo del programa Miradas de Cereaste y, y también de Alla, la Televisión, se ha dirigido a la Universidad Mayor de San Simón, donde han desarrollado sillas eléctricas para personas con discapacidad. El Centro de Investigación en Tecnología Aplicada, CITA, es el primer centro del Departamento de Mecánica y Electromecánica que está conformado por estudiantes y docentes de la Universidad Mayor de San Simón. Uno de los proyectos elaborados por el CITA es una silla de ruedas eléctrica fabricada a petición de la Federación Universitaria Local en beneficio de un estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias y Tecnología que tiene una discapacidad física motriz. El beneficiario Beimar Alancori participa activamente en la elaboración de su silla de ruedas automatizada, expresando los requerimientos necesarios para la comodidad en el uso de la misma y el desplazamiento por la universidad. Es así como CITA pretende continuar trabajando en proyectos que beneficien tanto a los estudiantes como a la sociedad en general en las áreas de lo social, lo ambiental y lo tecnológico. Bueno, hasta aquí hemos llegado con su programa Miradas desde la Yachta. No se olvide de sintonizarnos todos los sábados y domingos solamente por las pantallas de Avia Yala Televisión. Si una no ni manta? ¿Quién